En un vídeo anterior hemos estudiado las curvas de indiferencia. En el caso general, las curvas de indiferencia son decrecientes, es decir, tienen pendiente negativa. Son convexas respecto del origen. Cuanto más alejadas del origen de coordenadas estén, representan un mayor nivel de utilidad. Y, como última característica fundamental, diremos que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. En este Vídeo. vamos a estudiar distintas excepciones al caso general de las curvas de indiferencia. Así veremos curvas de indiferencia que van a ser rectas, otras van a tener pendiente positiva, etcétera. Casos que son excepciones puntuales. Vamos a empezar con el caso de las curvas de indiferencia entre bienes perfectamente sustitutivos. A diferencia del caso general, en que, como hemos dicho, son convexas respecto del origen, en este caso no van a ser curvas, sino que van a ser rectas. Supongamos, eh, por ejemplo, que hablemos de las curvas de indiferencia de un individuo entre gasolina de una determinada marca y gasolina de otra marca. Diferente. Si es perfectamente indiferente entre ambas, porque tienen la misma calidad, etcétera, no sabe diferenciar entre una y otra... Eh, su curva de indiferencia será una recta como esta. Es decir, le dará igual estar en este punto de, sobre el eje de acisas en el que consume únicamente unidades de este bien X, de esta marca X, o estar en el punto eh, sobre el eje de ordenadas en que únicamente consume unidades del bien Y, o cualquier combinación a lo largo de la recta en la que va cediendo unidades del bien y para obtener unidades del bien X en todas ellas es perfectamente indiferente. Por consiguiente va a ser una línea recta. No es necesario que la eh, tasa a la cual intercambiemos un bien por otro para mantener nuestro nivel de utilidad sea de uno a uno, por ejemplo. En este gráfico que tenemos ahora en pantalla, la pendiente no es esa. Aquí podría estar mostrando, por ejemplo, mis curvas de indiferencia entre monedas de 2 euros y monedas de 1 euro pues eh, cada moneda de 2 euros representa para mí lo mismo que una moneda eh, que dos monedas de un euro eh, eh, etcétera bien eh, por lo tanto la pendiente sería distinta lógicamente eh, no existe una única curva de indiferencia, sino que existirán muchas curvas de indiferencia y cuanto más alejadas del origen de coordenadas estén, mayor nivel de utilidad estarán representando. La segunda excepción al caso general es el de que un bien sea indiferente, que sea un bien que no nos aporte nada, ninguna utilidad positiva. En este gráfico, tal como lo tenemos representado, sería el bien Y. El bien X, sin embargo, sí que sería un bien que nos aporta mmm, utilidad. Si vemos este punto que acaba de salir en pantalla, es un punto en el que tenemos una determinada cantidad del bien X y cero unidades del bien Y. Para, si el bien Y para mí es indiferente porque no me aporta nada, pues eh, me da igual tener cero unidades que una unidad, que dos unidades, que tres unidades, etcétera, etcétera, etcétera, siempre que tenga una determinada cantidad del bien X. Luego, si todos esos puntos me son indiferentes, tendremos que son líneas rectas verticales. Mejor que eso sería estar en esta otra curva, que, en este, que ya decimos que en este caso son rectas, y mejor en esta otra, y mejor en esta otra, puesto que voy teniendo más unidades del bien X, que es el que me va aportando utilidad. Por eso ponemos la flecha apuntando hacia allá. Bien. El caso, otro caso es el de los bienes perfectamente complementarios, que es este que tenemos representado ahora mismo en pantalla. Imaginemos, por ejemplo, que el bien X sea eh, camisetas y el bien Y sean pantalones para un equipo de fútbol. ¿eh? Eh, las camisetas y el pantalón para tener equipados a los jugadores para que puedan disputar el partido, pues han de ir todos uniformados. Entonces, veamos este punto de aquí. Este punto es el que tenemos una camiseta y un pantalón. Luego un jugador puede, puede participar en el partido. Vale, eh, Ese punto es perfectamente indiferente con este otro. Si el Y, no recuerdo que lo que he dicho, pantalones me parece. ¿no? Si el Y son pantalones, pues aquí que tendríamos una camiseta y dos pantalones. Solamente uno puede estar uniformado. Y con una camiseta y tres pantalones, o una camiseta y cuatro pantalones, solamente uno puede jugar. Luego, soy indiferente ante el número de pantalones que vaya a tener si únicamente tengo una camiseta. Eh, lo mismo en sentido contrario. Si tengo un pantalón y solo tengo una camiseta, o dos, eh, dos camisetas, o tres camisetas, o cuatro camisetas, son absolutamente indiferentes para mí, puesto que eh, solo tengo equipación para un jugador. Mejor que eso sería esta otra curva de indiferencia, porque está más alejada del origen de coordenadas, porque en este caso ya sí que podría vestir a dos. Tendría dos pantalones y dos camisetas. Y en esta tres, etcétera, etcétera. Cuanto más alejado de del origen de coordenadas, mejor. Mayor nivel de utilidad están representando. ¿Cómo sería entre un bien y un mal? Bueno, entre un bien y un mal... Eh, un mal es algo que nos va a proporcionar una utilidad negativa, no es como en el caso que hemos analizado anteriormente, en que somos indiferentes. Eh, aquí es algo que realmente nos desagrada. Muchas veces, para poder disfrutar de un determinado bien, pues ten eh, tenemos que incurrir en un determinado coste, o tenemos eh, por usar vehículos, eh, tenemos contaminación, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, partiendo de una situación inicial en la que no tuviéramos nada, x0, y0, si, si yo he de soportar una determinada cantidad de un mal para que sea indiferente con esa situación inicial, me han de compensar con una determinada cantidad del, del bien. es ¿Eh? Por eso ese punto, si vamos más para arriba tenemos que ir más para la derecha. Es decir, tenemos pendiente positiva. Partiendo de ese, si me dan más del mal, pues para compensarme y que yo esté en la misma curva de indiferencia me tienen que dar más del bien. Mejor sería esta otra curva, puesto que partiendo de esta situación inicial en que tengo 0 de x y 0 de y, paso a esta otra con algo más de x, pues estoy mejor. ¿eh? Y mejor sería esta otra, mejor esta otra, ¿eh? y peor sería cuanto menos tenga de x y más tenga de y, que sería subir por acá. ¿Cómo crece esto? Crece cuantas más unidades del bien X tengamos. Crece hacia la derecha. Y por último, el último ejemplo que vamos a ver de estas excepciones es el de un bien congestionable. Aquí vamos a suponer que el bien Y, a partir de un determinado lugar, pasa de comportarse como un bien a comportarse como un mal. Y es el punto a partir del cual empieza a hacerlo es eh, la línea discontinua que tenemos aquí horizontal en el gráfico. ¿Qué ejemplo puede ser de eso? Bueno, la comida, por ejemplo, es un bien, ¿no? Cuando se comporta como un bien normalmente. Ahora, si comemos demasiado, demasiado, demasiado, pues ¿qué puede ocurrir? Que nos duela la tripa. Bien, ya empieza a partir de un determinado nivel a comportarse como un mal. Eh, mientras no hemos alcanzado ese punto de, de saciarnos, ¿eh? ese punto de saciabilidad en que se, pues, se comporta como un bien y por lo tanto la curva de indiferencia entre dos bienes, el bien Y mientras es un bien y el bien X que es un bien, pues eh, tiene pendiente negativa, es convexa, convexa respecto del origen, etcétera las características habituales. Ahora bien, ¿qué pasa si comemos mal, pues que es más, que ya la comida pasa a ser un mal para nosotros, pues que ya la curva de indiferencia ha de cambiar de pendiente. Fijaos que como es un mal y el bien X es un bien, pues ya ha de adquirir, como hemos visto anteriormente, pendiente positiva. Y lo podemos ver con un ejemplo. Si estamos en este punto eh, en el que ya hemos alcanzado el punto de saciabilidad y a partir de ahí, eh, pasamos a este otro punto que es lo que tenemos tenemos que hemos comido más y eso es un mal para nosotros pues para permanecer en la misma curva de indiferencia tenemos que tener más unidades del bien x que sí que es un bien del cual no nos hemos saciado para compensar y permanecer en la misma curva de indiferencia mejor que esa curva de indiferencia sería esta otra etcétera es decir que crecemos hacia la derecha Sabemos, por tanto, entonces, que el caso general es que las curvas de indiferencia tengan pendiente negativa, sean convexas respecto del origen, no se corten y cuanto más alejadas del origen de coordenadas estén, mucho mejor. Pero existen algunas excepciones que es interesante analizar como estas que hemos visto en este vídeo.